Bueno, pues buenos días a todos los asistentes y gracias a Senen, a CENEN en nombre del de CIO por, por estar aquí y por aceptar esta invitación. Quería hacer una breve presentación de CENEN Barro Barro Ameneiro, es catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, actualmente director científico de CITUS, Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela del año 2002 al 2010, Vice, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de, la, de Universidades Españolas del 2008 al 10. Fue presidente de la Red Emprendia del 10 al 17. La Red Emprendia es una red de 28 de las mejores universidades en seis países latinoamericanos, Latinoamérica, España y Portugal, orientada a la transferencia de IMAX de Masí y emprendimiento universitario. Es socio fundador de la spin-off SITUM Technologies y de la spin-off Inverbis. Es miembro de la Real Academia eh, Galega de Ciencias y actualmente en el año 2020 ha recibido el Premio Nacional de Informática José García Sentamánchez. Eh, gracias, Enent, y cuando quieras. Muy bien, pues eh, gracias a vosotros por, por invitarme. La verdad es que es un placer estar con vosotros y, y siempre un placer hablar pues, de las cosas que uno hace, no por si tienen interés para los demás. Os lo agradezco mucho y voy a empezar, si os parece, eh, ya que tan amablemente me has presentado por presentaros el centro que dirijo. Muy breve, porque no es el objeto de la charla, pero sí que creo que puede tener interés que lo ubiquéis. ¿no? Bueno, es, el CITIUS es un centro de investigación, como has dicho, en tecnologías inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Nosotros, eh, digamos, el, eh, nos organizamos en torno a una serie de programas científicos que... Están fundamentalmente centrados en torno a la inteligencia artificial, pues, aprendizaje automático, visión artificial, tecnologías de lenguaje natural, eh, robótica personal, etcétera. Y hay algunas áreas, eh, digamos, de soporte a nivel de dispositivos electrónicos o de computación de altas prestaciones, HPC, aplicado a inteligencia artificial, que en todo caso orbitan alrededor de problemas y soluciones en torno a la inteligencia artificial. Somos un centro de tamaño pequeño-medio, eh, en este momento somos unos 115 investigadores e investigadoras, 31 lo que podemos denominar investigadores principales. Eh, la gobernanza del centro eh, exige que quien quiera escribirse al centro tiene que solicitarlo y hay una comisión científica externa que decide si está en condiciones de ser adscrito al centro e incluso es quien propone al director científico, en este caso a mí, y por tanto no es un proceso en el que nos dirigimos o nos elegimos desde dentro. ¿no? Eh, la mayor parte de estos investigadores e investigadoras son eh, jóvenes que están haciendo su tesis doctoral, es decir, investigadores en formación, cada año se leen unas 10 tesis aproximadamente y después también tenemos, lógicamente, pues, postdocs ¿no? de, de distintos lugares del mundo. Bueno, eh, por eh, resumir, eh, deciros que algunas cosas más importantes, pues organizamos este año el ECAI, que es el Congreso Europeo de Inteligencia Artificial eh, y es el más importante de Europa, el evento científico más importante de Europa, como seguro que muchos de vosotros sabéis, Iba a ser presencial y vamos a tener en torno a mil personas de todo el mundo aquí en junio y acabó siendo, lógicamente, pues eh, digital, y tuvimos a más de 5.500. Es verdad que eh, distribuidos por todo el mundo, porque no, no vinieron. ¿no? Pero bueno, eh, con más de 500 horas de contenidos, eh, realmente fue... Mmm, vamos, una, una gesta, y ¿eh? tengo que decirlo, <risas> disculpad por, por no ser humilde, pero en este caso hicimos realmente algo eh, increíble porque lo organizamos dos veces, una presencial y, y al poco tiempo de tenerlo ya todo listo, pues tuvimos que cambiarlo a digital. Bueno, eh, entre nuestros proyectos eh, más importantes, por ejemplo, que coordinamos, yo, yo coordino en, en particular, eh, una red ITN Europea sobre explicabilidad en inteligencia artificial, que como sabéis pues es uno de los temas bandera para Europa, ¿no? el que, eh, la inteligencia artificial confiable y en particular la explicable, es decir, que las inteligencias artificiales cuando resuelven problemas, cuando nos aportan eh, soluciones, pues eh, podamos, mmm, se puedan explicar suficientemente para entender cuál es el fundamento de esas soluciones o resultados que aportan. ¿no? Bueno, y ya para terminar, eh, tenemos una muy alta componente de transferencia. Eh, nos gusta, y creemos que además es nuestra responsabilidad, que los resultados de investigación, eh, además de ir a, a las mejores revistas o congresos, pues puedan, eh, cuando sea posible, acabar pues mejorando el tejido productivo, generando riqueza y, y creando empleo, ¿no? Y, en particular, eh, has hecho referencia a dos empresas en las que, de las que yo he sido promotor fundador, eh, pero realmente en los últimos cinco años hemos creado esas dos y una más, que se llama Imagames. Eh, de SITUM voy a hablar, eh, IMA Games se dedica, voy a hablar después, quiero decir, Imagames se dedica a servicios gamificados, basados en estrategia de inteligencia artificial también, e Inverbis, que la que acabamos de crear hace dos semanas, menos de dos semanas, eh, se dedica a servicios de analítica de procesos de negocio, que es un ámbito realmente mmm, muy nuevo, eh, con pocos años, y, y apenas pues, habrá un par de, de empresas en el mundo, casi todas pequeñas, alguna grande alemana, eh, que se dedican pues, a, a, esta nueva, a este nuevo ámbito digamos de la inteligencia artificial aplicada a la mejora de procesos. Bueno, eh, hecha esta introducción, que espero que sirva pues, para que conozcáis, eh, no a mí, sino sobre todo al, al centro que dirijo, un poquito más, eh, entro ya en, en lo que es el contenido de la charla. Y el contenido eh, va a empezar por... por hablar de algo que es obvio y que todos eh, sabemos y, y además, eh, percibimos. A veces sufrimos, pero yo creo que, en general, pues aprovechamos, ¿no? que es la sociedad de dispositivos en la que, en la que vivimos. Eh, después de una breve reflexión inicial a esto, hablaré de algunos ejemplos, precisamente, de cómo usamos el dispositivo por antonomasia, que es el móvil, de cómo se está usando eh, pues incluso para eh, aplicaciones y servicios probablemente ni siquiera imaginados cuando este tipo de dispositivos empezó a desarrollarse, incluso como móviles inteligentes, no solo como, como eh, teléfonos. Eh, y ya mmm, la parte principal, lógicamente, de la charla la dedicaré a hablar del aprendizaje colectivo y particularmente de, del aprendizaje federado que permite pues, eh, eh, aprender a partir del aprendizaje de múltiples dispositivos que en ese sentido cooperan en una estrategia o tarea común. Bueno, eh, vamos por tanto a hacer ese desarrollo de la charla. Mm. A ver, lo de sociedad del dispositivo lo tenemos que entender en un doble sentido. Primero, porque estamos rodeados de dispositivos por todas partes. ¿no? Cuando en, en 1999 Kevin Ashton eh, acuñó el término de Internet de las Cosas, yo creo que ni siquiera él se imaginaba que 20 años después eh, el número de dispositivos conectados digamos, a, a la red eh, multiplica varias veces a los habitantes de la Tierra. ¿no? De hecho, fue a partir de, del 2011 cuando Garner, la, una de las consultoras eh, tecnológicas pues, más importantes del mundo, eh, justo mm, elaboró un informe sobre IoT, sobre el Internet de las Cosas, como una tecnología emergente mm, a la que auguraba, y no se equivocó, pues eh, un futuro realmente... Eh, Increíble, ¿no? desde el punto de vista no solo del desarrollo de dispositivos, sino de la transformación de las empresas, administraciones y de la vida de las personas a partir de ellos. ¿no? Hoy, eh, pues no solo lo que podemos denominar los, los dispositivos de pequeño tamaño o, o los que más propiamente asociamos al Internet de las cosas, sea en el ámbito industrial, comercial, personal, militar, etcétera, sino los robots. Eh, los coches, en fin, todo, todo está prácticamente conectado y sobre todo, y esto es muy importante, todos estos dispositivos tienen una creciente capacidad de percibir el entorno a través de múltiples sensores, de cálculo, de procesamiento y de actuación, ¿de acuerdo? Y lo que al final se traduce en una mayor inteligencia, eh, digamos, máquina, y eh, una inteligencia que además eh, no solo puede servir o, o, o se puede utilizar para que el dispositivo mejore sus prestaciones, sus capacidades, a través de aprendizaje automático, de forma individual o de forma colectiva, que, como he dicho antes, es a lo que fundamentalmente nos vamos a, eh, lo que nos vamos a centrar. ¿no? Bien. Eh, esto que veis aquí, ¿alguien puede decirme eh, qué es de algún modo lo que pretendo representar aquí? Como no espero una respuesta... Voy a dejar solo unos segundos para que lo penséis. ¿eh? Pero vamos, este sistema eh, digamos, de videoconferencia, de, de interlocución 2D, no facilita mucho el que me respondáis. Eh, entonces, dejo unos segundos para que penséis... Lógicamente esto todos son sensores, ¿no? Sensor de giro, dactilar, barómetro, geomagnético, sensor Hall, eh, pulsómetro, etc. ¿no? GPS, por supuesto. Entonces, uno ve esto y dice, bueno, ¿y esto eh, qué quiere decirnos? ¿no? Bueno, pues lo que os quiero decir es esto, que mi móvil, yo tengo un, un Samsung S8 Plus, eh, ya algo viejo, eh, tiene tres años y medio, o sea que... Eh, pero mi móvil tiene todo esto, tiene más que esto, de hecho. Tiene conectividad, por supuesto, Wi-Fi, Bluetooth y algún otro sensor. Eso de forma eh, integrada, pero, como sabéis, a través del, de los múltiples periféricos o interfaces, se le puede acoplar muchos otros sensores. Y, lógicamente, a través del diálogo que puede establecer con cualquier otro dispositivo a través de la red, pues imaginaros el mundo a su alcance. ¿no? Bueno, pues esto es un móvil, y como digo, un móvil no de los de última generación. Pero esto hace eh, que estos dispositivos realmente tengan una, un potencial de, interacción, de, de percepción del entorno y de interacción con el entorno eh, increíble. Y de hecho, está siendo utilizado para cosas que, como os decía antes, pues probablemente ni siquiera se habían pensado ni, ni, ni de lejos, ¿no? Eh, en el momento en el que ciertos sensores y ciertos usos asociados fueron eh, desarrollados para estos dispositivos móviles. Y voy a poner un par de ejemplos. El primero es este, tan importante eh, en nuestras vidas en este momento, ¿no? el rastreo de contactos, que por cierto... Eh, yo siempre pienso que este es un nombre poco afortunado eh, y de hecho muy disuasorio para aquella gente que entiende eh, que este tipo de aplicaciones, pues eh, incluso cuando el, el fin es, es tan uh, importante colectivamente como el que nos ayude a combatir uh, la pandemia, la, la COVID, eh, mucha gente mm, tiene una enorme prevención para usar este tipo de aplicaciones porque, precisamente, entiende que es un rastreo de contactos y, por tanto, que atenta con, contra su privacidad, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, por cierto, los, los americanos, que en, en el tema de los eufemismos son los, los reyes del mundo, eh, le llaman cada vez más eh, apps de exposición a contagios. Lo cual suena mucho mejor, porque uno entiende que es, en ese caso sí que es claramente no un rastreo de con quién está, eh, sino una ayuda para, eh, digamos, informarles sobre pues, el, los peligros que puede correr en particular en este caso, en relación a un contagio, una infección a través de, del coronavirus. ¿no? Bueno, ¿qué se está usando con las apps de rastreo de contactos o de exposición a contagios? Eh, pues está usando la señal Bluetooth de nuestros móviles, algo que no fue, por supuesto, pensado para esto, para eh, saber eh, en qué medida otro móvil está próximo a nosotros y cuánto tiempo lo está, y por tanto, en función de esa información, poder derivar pues, el, el peligro que pueda tener de cara a un contagio esa exposición a, a otra persona que porta ese móvil, ¿no? Por supuesto que no fue usado para esto, sino para la comunicación inalámbrica con otros dispositivos. Por ejemplo, nuestros eh, auriculares o, o, o una tableta o un, o un computador, ¿no? por poner un ejemplo. Bien, como me va a servir para, para después, simplemente comentaré que como sabéis, seguro... Eh, estas apps de rastreos de contactos en los distintos países pues, han seguido estrategias diferentes desde el punto de vista de digamos, la protección de la privacidad. La mayor parte de los países, y en particular en Europa, eh, usan estrategias o apps eh, descentralizadas. En ese caso, los móviles de dos personas que están próximas pues, comparten unos códigos de identificación, en todo caso anónimos, eh, una persona que se infecta lo notifica a través de su app eh, y esa información eh, llega a un, a un servidor que gestiona eh, esa notificación. En el caso del descentralizado, que es el caso de España, por ejemplo, eh, lo que ocurre es que mmm, cuando nuestro móvil accede a ese servidor y si ve que uno de los códigos que tiene en su memoria, porque ha estado próximo a un móvil que lo ha generado, está identificado como el de una persona contagiada, pues entonces, nuestro móvil lo que hace es calcular, en definitiva, eh, si la exposición ha sido suficiente como para considerar que estamos en una situación de riesgo, y nosotros tendremos que actuar en consecuencia. Pero todo esto se produce con, eh, digamos, una, una, un respeto máximo por la privacidad. En un sistema centralizado, eh, los, códigos son enviados al, los códigos que van recogiendo nuestros móviles son enviados a un servidor central y, en definitiva, es este el que se encarga, el computador el central o el servidor, el que eh, gestiona esa información, cuando hay un contagiado notifica a las personas potencialmente en riesgo y además calcula ese riesgo eh, que están en esa situación y por tanto, aunque la información se usa de modo anónimo, está, digamos, eh, anonimizada, eh, sí que es verdad que hay un riesgo mayor de poder conocer eh, por parte de personas que quieran hacer un abuso de esa información, un mal uso de esa información, poder conocer, en definitiva, eh, cuáles han sido eh, las personas que en su caso hayan estado eh, con nosotros en un momento dado. ¿no? Bien, hemos optado por el descentralizado, como digo, pero el centralizado hubiese tenido algunas ventajas significativas, a una costa, digamos, de esa de esa menor garantía de la privacidad. Y las ventajas tienen que ver, precisamente, con que el uso, eh, es decir, el tener toda la información centralizada permitiría, por ejemplo, pues, eh, aplicar criterios epidemiológicos para analizar esa información, permitiría aplicar algoritmos de aprendizaje automático para extraer, por ejemplo, información que pudiera refinar los criterios sobre eh, el potencial de contagio en función de bueno, pues, eh, la información que se deriva de los contagios que se producen en, eh, por distintas personas en función de la cercanía a otras personas, el tiempo en el que están eh, en esa proximidad, el número de personas con las que han eh, convivido en cercanía durante ciertos periodos de tiempo, etcétera etcétera Es decir, esa información centralizada sería una muy importante y gran base de datos como para poder hacer una explotación intensiva de esos datos y poder eh, derivar información de uso colectivo eh, y epi epidemiológico muy interesante. Pero hemos renunciado a ello, en todo caso. ¿no? Bien, ¿por qué cuento esto? Después lo veréis. Pero quedaros con la idea de centralizado y privacidad de los datos, sobre todo. Bien, otro caso donde los sensores eh, de los móviles están permitiendo, eh, digamos, aplicaciones increíbles eh, en dispositivos que yo siempre digo que son como robots, lo que pasa que sus robots móviles, lo que pasa que su medio de locomoción somos nosotros, es decir, se mueven con nosotros, o bien si van integrados en dispositivos eh, como pueda ser, no sé, pues una carretilla eh, que distribuye o que maneja... Eh, palés en, en, en una planta, en una factoría, pues que pueda llevar también un móvil de este tipo o algo equivalente, ¿no? Situn es una de las empresas que han nacido del Citius. Yo soy uno de los promotores fundadores, como os he dicho. Eh, nace de la robótica móvil. Los robots móviles tienen eh, que ubicarse en su entorno y parte de la investigación que desarrollamos en su momento y de los doctorandos, y doctores, que han sido los principales promotores de Situm, eh, haciendo sus tesis en robótica móvil, pues eh, entendimos que se podía aprovechar buena parte de esa investigación para eh, localizar los móviles en interiores. Localizar un móvil en interiores no es tan fácil como en exteriores, donde en exteriores tenemos la señal de satélite y es fantástico. Todos los servicios geoposicionados se resuelven simplemente a partir de las referencias satelitales. Pero en, en interiores no llega esa señal, sobre todo si nos alejamos de una ventana, ¿no? de un espacio abierto. Entonces, en un aeropuerto, en un hospital, eh, en una empresa, en las oficinas de una empresa, los servicios geoposicionados que puedan querer darse sobre un móvil hay que eh, referenciarlos a otra forma de ubicar el móvil en ese espacio cubierto. Y eso es lo que hace SITUM, en definitiva. Eh, esto puede servir pues, para guiarnos, igual que lo hacemos en exteriores con el Google Maps, guiarnos eh, dentro de un hospital, hablo de aplicaciones reales, hacia eh, el servicio de radiología donde nos han citado a una cierta hora. O guiar a nuestros parientes cuando nos tienen que ir a recoger, si somos una persona mayor o que tiene dificultades de movilidad. O eh, construir mapas de calor para ver la densidad de movimientos por ejemplo, eh, en torno a los lineales de una gran superficie o guiar a las personas que hacen la vigilancia en, eh, en un museo o en, o en una central nuclear cuando se producen pues, ataques o, o situaciones de alarma y por tanto hay que evitar ciertos espacios porque puede haber un, un incendio, por ejemplo, en una parte de la planta, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, por ejemplo, ya volviendo a referirme al COVID, Sitium ha desarrollado una aplicación que se llama Sitium COVID precisamente para hacer eh, en, en, en el trabajo, para los trabajadores, el rastreo a lo largo del tiempo, de modo que cuando se produce un contagio, la empresa pueda dar información precisa y actuar en consecuencia sobre las probabilidades o las... Sí, probabilidades, de hecho, porque básicamente es algo parecido, vamos a llamarla así, aunque no es estrictamente una probabilidad eh, de contagio para todas las personas que han podido estar eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de, de los últimos días, eh, en las cercanías de, de, de esa persona que en definitiva ha dado positivo. ¿no? Bueno, hay un sinfín de opciones. Fijaros cómo se hace esto. No voy a entrar en detalle, entre otras cosas, eh, todo el detalle no se puede dar porque eso forma parte de, digamos, de, del valor de, de esta empresa que tiene una de las tecnologías más desarrolladas del mundo para la localización, pero, básicamente, para que entendáis algunas de las ideas, eh, una de las cosas primeras que hay que hacer cuando se quiere usar este tipo de tecnología es un mapeado del edificio o de la edificación sobre la que se va a operar. El mapeado eh, consiste en que un técnico con un móvil recorre las instalaciones y va midiendo la intensidad de señal de los puntos Wi-Fi o los puntos Bluetooth, por ejemplo, la, la, los, los beacons o balizas, que puedan estar también, eh, digamos, físicamente implantados en el edificio. ¿no? Eh, lo que veis en la izquierda, de hecho, es eh, el ejemplo sobre un plano que se ve al fondo. El plano es un plano de este edificio, del Sitius, de una de las plantas del Sitius, y ahí se ve eh, superpuesto sobre el plano, la intensidad de la señal de un punto, en este caso es un único punto pues para efectos ilustrativos, de un punto Wi-Fi. Entonces se ve que en, en las cercanías del punto eh, es donde vemos el, el color rojo muy intenso, muy oscuro, y a medida que nos alejamos eh, a lo largo del edificio, digamos, de las distintas dependencias, pues se va clareando hasta convertirse en un amarillo cada vez más tenue y donde ya prácticamente pues, no hay señal, o no hay señal de hecho, en un azul, ¿no? Bueno, eso nos da, un, eh, digamos, una información de base para ubicar al móvil enormemente interesante. Es lo que se llama el mapa de localización, mapa de señal o mapa de posicionamiento, ¿no? Entonces, eh, con eso, a partir de ese calibrado y moviéndonos ya en situaciones normales con nuestro móvil, nuestro móvil instalada la app correspondiente de localización podría estar, en definitiva, detectando la intensidad de señal de los puntos Wi-Fi y Bluetooth del entorno y tener una primera aproximación sobre dónde estamos. Pero eso no es suficiente, ni muchísimo menos. Entonces, lo que hacemos es que además de lo que serían las señales del entorno preexistentes, eh, se integran los sensores, parte de los sensores que cualquier móvil tiene y particularmente los inerciales. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del acelerómetro que nos permite contar los pasos que damos, el giróscopo que nos permite saber la orientación eh, con la que damos, por ejemplo, esos pasos, hacia dónde caminamos, el barómetro, que nos permite conocer cambios de altura, algo que es útil en particular para discriminar entre las distintas plantas, el magnetómetro, de nuevo la orientación, ¿no? Bueno, pues esa información, toda esa información, se funde a través de un algoritmo basado en inteligencia artificial que, en definitiva, opera en un ciclo perpetuo donde hay un modelo de movimiento y un modelo de observación. Y por hacer las cosas... Eh, estoy buscando mi, mi puntero para ver si... Pero bueno. Aquí está. Eh, por simplificar, simplemente os diré que el modelo de observación lo que hace es decirme en qué medida es compatible el punto S, donde supuestamente eh, estamos, o cualquiera de los puntos que podemos sospechar eh, que son puntos donde físicamente está el móvil, con la información percibida del entorno, o sea, con lo que el móvil está percibiendo. Y eso se combina con un modelo de movimiento, que me da la probabilidad de transicionar desde cualquier posición en la que pueda haber estado con una probabilidad no nula en el instante anterior, a ese punto S sobre el que me estoy cuestionando si será el punto físico en el que en ese momento está el móvil, ¿de acuerdo? Bueno, pues combinando estos dos modelos de movimiento y observación de forma permanente, eh, conseguimos precisiones que depende de las condiciones del entorno, depende también del móvil, por cierto, ahora haré un comentario al respecto, pero que pueden estar en el torno de uno o dos metros, a veces tres o cuatro metros, pero vamos, más que suficiente para la inmensa mayoría de los servicios geoposicionados en los que podemos estar pensando. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya son las, placas de ser, las capas de servicio eh, que me permiten pues, navegar por un entorno, y tener servicios geoposicionados, como puede ser marketing geoposicionado asociado a una gran superficie sobre la que me estoy moviendo, o eh, me permiten también guiarme eh, porque quiero saber eh, cómo ir a un cierto punto dentro de una eh, gran superficie, un hospital o, o, o un aeropuerto. Por cierto, la T4, ya desde hace un par de meses, eh, tiene servicios... Eh, geoposicionados con la tecnología SITUM y AENA lo va a extender a todos sus aeropuertos en breve. Lo que decía sobre los móviles es que, fijaros, hay más de 20.000 modelos de móviles distintos y la mayor parte de ellos con sensores que no son idénticos. Y, lógicamente, una tecnología fiable de posicionamiento basado en esos sensores, como la de SITUM, tiene que contemplar estas eh, circunstancias, ¿no? Bueno, hoy Situn está. Hay más de 6.000 edificios en el mundo que están mapeados. Esto lo hace la gente espontáneamente en muchos casos, o nuestros clientes, o los clientes de Situn. Yo soy socio y tengo una participación, pero no trabajo para Situn, ¿eh? Que conste. Eh, pero me, me encanta que le vaya bien, evidentemente, porque es un proyecto fantástico y por la parte que me toca, aunque sea una parte pequeña. Y, y ahora vamos a meternos ya. En, en, en, en lo que creo que es más importante, ¿no? pero bueno, creo que lo que he dicho hasta ahora, aunque me he extendido un poquito más de lo que esperaba, sirve para que pensemos eh, cómo esos dispositivos, y en particular los dispositivos por antonomasia, los móviles, ¿no? lo que forman ya parte consustancial de nuestro, de nuestro cuerpo y más pronto que tarde, seguramente incluso eh, habrá gente que los acabe integrando en el cuerpo, al menos parcialmente, eh, esos dispositivos, eh, pues cada vez están más sensorizados, cada vez tienen más capacidad de computación, enorme. Hay que pensar que un móvil hoy tiene, eh, pues a lo mejor mil veces o más, la potencia de computación que tenía todo el hardware empotrado en, en el Apolo que llegó a la Luna en el año 69. O sea que, pensemos, es decir, ...mil o más de mil veces la potencia de cálculo que al final llevaba eh, la cápsula del Apolo para algo tan asombroso como haber llegado a la Luna y haber vuelto. ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde las posibilidades ya son increíbles. Pero claro, eh, precisamente por eso porque cada vez estos dispositivos son más capaces y les pedimos más o queremos que resuelvan tareas más y más complejas, pensemos en los coches autónomos, que quizás es el paradigma, ¿no? Eh, no todo podemos construirlo a través de una codificación directa, sino que las máquinas tienen que integrar eh, cada vez más y más eh, competencia a través del aprendizaje automático, sea offline o, u online pero es que cada vez más lo tendrán que hacer colectivamente, tendrán que aprender colectivamente, porque si no, estaremos desaprovechando muchas de las posibilidades eh, que nos ofrece pues, la sociedad de dispositivos en las que vivimos. Bueno, vamos a ver eso. ¿no? Entonces, vamos a empezar por una definición. Vamos a ir avanzando hacia el aprendizaje colectivo y empezamos por el aprendizaje automático. Esta es una definición clásica, muy simple, pero tremendamente elegante de lo que es el aprendizaje automático. El estudio de algoritmos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. Y en particular, una definición un poquito más formal que dio Tom Mitchell en, en, a finales de los 90 y que a mí me parece especialmente interesante. En un programa se dice que aprende de la experiencia E cuando en relación a una clase de tareas T es capaz de mejorar su rendimiento medido por P con la experiencia. Y eso es aprender. Eh, es aprender a nivel natural, a nivel humano, pero es aprender a nivel máquina también. Bien, normalmente, fijaros, eh, el aprendizaje automático se asoció siempre al aprendizaje individual. Un dispositivo, un, una computadora, un robot que aprende. ¿De acuerdo? Por. Eh, eh, Definirlo también un poquito formal, pues consideramos que una entidad E que opera en un mundo W y realiza una tarea T con un rendimiento P usando un modelo M para resolver esa tarea, un algoritmo, por ejemplo una red neuronal, una CNN, eh, que aprende a través de la experiencia X, pues el modelo para resolver la tarea puede ser dinámico, ese M puede ser un MDT. de T, en un intento precisamente de mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo a partir de la experiencia también que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos pues, una función que podemos asociar al aprendizaje individual. A partir del modelo con el que queremos resolver la tarea y de la experiencia adquirida, pues vamos mejorando el modelo en un intento de que el rendimiento de ese modelo en la resolución de la tarea supere un umbral eh, Qué que es un umbral de referencia eh, relativo a la competencia o la solvencia con la que esa tarea se resuelve, ¿no? Bien, esto lo podemos extender al aprendizaje colectivo, lógicamente. Y en ese caso hablaremos de un conjunto de entidades que pueden aprender colectivamente una tarea T. Podría ser un conjunto de tareas, pero no le restamos generalización hablando de una única tarea T, a partir, eso sí, de las experiencias particulares de cada entidad. Y el aprendizaje colectivo, en principio, es una función que, a partir de los modelos de resolución de tarea de cada una de estas entidades y de las experiencias de cada una de ellas, pues, colectivamente, permite mejorar ese modelo a lo largo del tiempo. De acuerdo. De tal modo que, efectivamente, pues, el rendimiento con un tiempo suficientemente grande, pues, acabe siendo superior a esa referencia. Bien, el aprendizaje colectivo puede ser centralizado y, si puede ser centralizado, es fantástico porque normalmente va a ser la forma más fácil, eficiente y eficaz de resolver el problema, normalmente. Y cuando es centralizado significa que tenemos alguna forma de, digamos, hacer acopio, centralizar las experiencias de las distintas entidades y a partir de ellas, pues mejorar el modelo de resolución de la tarea, ¿de acuerdo? Fijaros, este podría ser el caso eh, si así se hubiera decidido del uso de una app de rastreo de contactos COVID centralizada con aprendizaje automático operando para mejorar, digamos, eh, la información epidemiológica y el análisis de la probabilidad de contagio en la población, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería? Pues básicamente, eh, la arquitectura que suele acompañar a un aprendizaje centralizado es la que aquí vemos, que es un eh, cliente-servidor, donde las distintas fuentes de datos eh, o los distintos dispositivos eh, que aprenden mmm, localmente o que eh, en este caso envían acceden a una información local que envían a un servidor central pues hacen eh, o una adquisición directa de esa información a través de sus sensores o de algún modo eh, son capaces de acceder a una información que comparten eh, con el servidor central para que éste teniendo todas esas múltiples visiones del mundo Pueda eh, construir un modelo global, un modelo único eh, de resolución de la tarea A partir de las distintas percepciones o visiones que aportan las fuentes de datos o los dispositivos con los que operamos ¿no? Bueno, como os decía, en la app de rastreo de contactos centralizada Lo que podría ocurrir es que los usuarios envían datos sobre los contactos, eso sí, anonimizados y en su caso, cuando dan positivo sobre el hecho de haberse contagiado, el sistema central eh, puede advertir a las personas en riesgo de contacto por una exposición prolongada, pero también podría evolucionar los criterios de evaluación del riesgo de contagio en función de un análisis de todos esos datos compartidos por todos los que usamos esa app de rastreo de, de, de contactos, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues podría eh, servir para ver que ciertos patrones de contacto entre la población en general producen más contagios y, por tanto, eh, hay que alertar adecuadamente cuando se producen esos patrones de contacto en personas concretas que han estado en la proximidad de personas que han dado positivo, ¿de acuerdo? En ese caso, la solución es enviada al usuario, en este caso una respuesta diciéndole que eh, tiene una cierta probabilidad de haber sido contagiado y en su caso las recomendaciones que tiene que seguir. Bien, ¿cuál es el problema o cuáles son los posibles problemas de un aprendizaje centralizado? Pues los posibles problemas son la privacidad de los datos, el coste computacional en el trasiego, en el tratamiento de los datos, de la información, porque si tenemos miles, imaginemos, de fuentes de datos o de dispositivos, pues eso, tratarlo centralizadamente, tiene un coste computacional muy grande, de memoria, y un trasiego de datos enorme y, por tanto, hay muchas circunstancias por las que puede no ser interesante un aprendizaje colectivo centralizado. ¿Alternativas? Pues una, que se ha aportado por Google, fue el primero que habló de esta estrategia y le puso nombre Aprendizaje Federado, en el año 2016, eh, es enormemente interesante y está siendo hoy objeto de investigación, digamos, por muchísimos ya grupos de investigación, empresas, etcétera, porque se le ve un potencial muy grande, pero al mismo tiempo con muchos problemas todavía por resolver. Nosotros, Estamos trabajando en ello de modo intensivo y después os pondré algún ejemplo al respecto, ¿no? Entonces, fijaros, en este caso el aprendizaje federado, eh, ¿cómo resuelve el problema de la privacidad, por ejemplo? Pues no compartiendo datos, sino los modelos de resolución de la tarea. Es decir, si por ejemplo mi móvil aprende a resolver una tarea usando una red neuronal y el móvil de todos vosotros hace lo mismo pero cada uno con los datos personales con los que está interaccionando y no queremos compartir esos datos con un servidor central, lo que podemos enviarle es los pesos de esa red neuronal que, en todo caso, no son una descripción directa eh, de mis datos. Es verdad que hay una, una dependencia, pero es difícil de desentrañar y, por tanto, tenemos una privacidad por diseño eh, muy fuerte si lo que compartimos es un modelo mmm, que es la resolución de un problema que nos interesa a todos nosotros y compartiendo esos modelos que son la resolución parcial de ese problema sobre mis datos, si podemos mejorarlo, eh, mejorar los modelos locales construyendo un modelo global que después vuelva a nosotros, pues es fantástico porque trabajamos colectivamente en la resolución mejor en una mejor resolución, eh, por ser precisos, de una tarea que a todos nos interesa porque todos somos usuarios de esa tarea. Bueno, en este caso, lo que tenemos es una función que es una composición de un aprendizaje local con un aprendizaje global, ¿vale? Por entrar un poquito en detalle, el aprendizaje local en cada dispositivo M construye un modelo local de resolución de la tarea a partir de su experiencia, de sus datos, de sus X. Y después esos modelos, solo los modelos, no las X, no la experiencia, no los datos, se comparten y son operados por un aprendizaje colectivo que en definitiva construye un modelo global cuya, por cierto, cuyo rendimiento en relación a lo que sería el rendimiento obtenido a través de un aprendizaje centralizado es muy próximo, sobre todo, eh, si el tiempo que damos al proceso y la estrategia de aprendizaje federado es suficientemente buena. Por lo tanto, no tendríamos, en principio, pérdidas de prestación significativas y, sin embargo, preservamos privacidad o aumentamos, o mejoramos la privacidad, reducimos el coste computacional en el servidor, la memoria, el trasiego de información, es decir, tenemos muchas ventajas. Bueno, en el aprendizaje federado, fijaros por ilustrarlo gráficamente, eh, también tenemos un, un servidor y tenemos unos clientes. Pero insisto, ahora eh, en el paso 1 lo que hay es un aprendizaje local de cada móvil, por ejemplo, de su modelo propio de resolución de la tarea. Ahora pondré algún ejemplo de tarea. Periódicamente o incluso de forma asíncrona se envía ese modelo al servidor central que lo integra en un intento de mejorar el modelo colectivo. Ese modelo colectivo vuelve a los móviles que operan con él y por tanto resuelven la tarea a nivel local ya con eh, unas mejores prestaciones. Pero ese proceso se puede iterar, es decir, puede ser permanente, puede haber un aprendizaje, y una mejora continua, un refinamiento continuo de ese modelo global. ¿De acuerdo? Bien, por poner ejemplos de cómo se hace esto ya de un modo más concreto, eh, recupero el que antes os decía. La resolución de la tarea que es objeto de interés para un conjunto de personas, usuarios de móviles, se proyecta sobre una red neuronal, por ejemplo, una CNN. ¿De acuerdo? lo más fácil es que todos compartamos la misma arquitectura. Y, por tanto, si tenemos exactamente la misma arquitectura, ¿qué es lo que va a cambiar de unos a otros? Los pesos. ¿En qué medida son distintos? En la medida en que han sido aprendidos localmente y, por tanto, sobre datos diferentes. Aunque sobre el mismo tipo de datos y para resolver la misma tarea. ¿De acuerdo? Que puede ser pues, detectar el caminar, o puede ser eh, mejorar la escritura predictiva, cuando escribimos, cuando hacemos testing, escribimos sobre nuestros móviles. ¿no? Bien, ¿cómo se mejora el modelo a nivel global? Pues la forma más fácil de hacerlo es simplemente con un mero promedio de los pesos de todos los modelos locales. Esto que es muy trivial Funciona relativamente bien y, de hecho, fue la primera propuesta que se hizo en su momento. ¿no? El, el algoritmo Federated Averaging, es decir, de, de promediado federado de pesos, es lo que hace. En esta parte central, dentro de este pseudocódigo, es lo que os estoy indicando, eh, donde hay un promedio ponderado, en todo caso, eh, pero un promedio de los pesos del modelo local que cada móvil aporta para construir un modelo global eh, más eh, eficaz en la resolución de un problema común, ¿de acuerdo? Como os digo, esta, esta propuesta y el boom de este campo arranca en el año 2016 por investigadores de Google que lo aplican a eh, no exactamente al problema que se ilustra en esta figura pero tiene mucho que ver con él. Ellos lo aplican a eh, el Keyboard, el que es el, el digamos, la, la aplicación de escritura predictiva de Google que permite pues, eh, predecir lo que queremos escribir o corregir errores en lo que estamos escribiendo. En este caso veis algo parecido, que es otra aplicación más reciente que se ha hecho también con Aprendizaje Federado, que es para lo que se llama... Eh, la, el vocabulario o las palabras, digamos, eh, no incluidas en el vocabulario de nuestro móvil. ¿no? Es decir, eh, si yo escribo frecuentemente palabras que no están en el vocabulario, eh, estaría muy bien que mi móvil sea capaz de reconocer ese tipo de palabras, integrarlas en el vocabulario, por ejemplo, para facilitar la escritura predictiva cuando vaya a volver a querer escribirlas. ¿no? Si no está en el vocabulario, lógicamente no puede predecir que yo quiero escribir esa palabra. ¿Qué ocurre? Que si yo pretendo aprender esto a nivel local, a nivel de un único usuario, los datos o las palabras que yo puedo usar son una parte mínima de las potenciales palabras no incluidas en el vocabulario que podrían ser objeto de interés. Si lo hago a través de miles, decenas de miles o cientos de miles de usuarios, la riqueza del vocabulario de palabras nuevas es enorme. Lo que pasa es que yo no quiero compartir lo que yo escribo con otros. Y por tanto, ahí viene el enorme interés en este tipo de aplicaciones de un aprendizaje federado. Porque voy a compartir el modelo de predicción de palabras, no las palabras que yo uso eh, o que yo escribo, o el texto que yo estoy escribiendo, en definitiva, en mi móvil. Bueno, como me estoy enrollando mucho, y seguro que tenéis mmm, o comentarios o preguntas que hacerme, voy a ir, me estoy saltando puntualmente alguna cosa, pero creo que es menor, no, no, no es relevante para el discurso que quiero hacer, la presentación que quiero hacer, y voy a irme ya a poneros un ejemplo, eh, por ejemplo, nuestro, que, estamos, que hemos desarrollado eh, dentro de la investigación que hacemos en, en aprendizaje federado en, en el sitio, y si en particular en mi grupo de investigación. Es un ejemplo eh, que busca el reconocimiento de la actividad de las personas a través del móvil. Cuando hablo de la actividad, estoy hablando de eh, si estamos andando, sentados, subiendo escaleras, bajando escaleras, corriendo, eh, haciendo, andando en bicicleta y podríamos seguir extendiendo. Nosotros, en concreto, el ejemplo que os voy a presentar ha sido para estas siete tareas que aquí se ven representadas gráficamente, ¿no? pero se podría hacer para más. Claro. Esto no es nada trivial No voy a entrar en los detalles Pero solo por daros alguna pincelada Pues la posición donde llevemos el móvil Si lo llevamos en un bolsillo Si está a la vista La orientación Si lo llevamos en un bolsillo hacia arriba, hacia abajo eh, Si va en una mano En una pierna etcétera, en el, en, en el cinturón, eh, las diferencias sobre la señal, es decir, sobre los datos que aportan los sensores que utilizamos, son enormes, de, derivado de esas circunstancias que son normales en el uso y que, desde luego, eh, queremos que nuestra aplicación sea insensible a ellas, lógicamente. ¿no? Eh, es más, fijaros, solo por poneros un ejemplo visual, eh, lo que aparece arriba es la señal del acelerómetro de un móvil a lo largo del tiempo, cuando un usuario está caminando. Pero es que lo que aparece abajo, que diríamos que es muy parecido, salvo cuestiones de escala, pero es realmente muy, muy parecido, incluso la escala es muy semejante, la amplitud, vamos. Eh, en el caso de abajo, el usuario está moviendo el móvil en su mano, pero sin caminar, está sentado y simplemente, con la mano, eh, mueve arriba y abajo el móvil. Fijaros eh, que visualmente es muy difícil realmente, o, o imposible casi, eh, o sin casi, de discriminar. Bueno, pues este tipo de cuestiones añaden una enorme complejidad al proceso para aprender a resolver esta tarea. Eh, y sin embargo la tarea es interesante. Uno podría pensar, bueno, esto de caminar, eh, ¿qué utilidad tiene? O de saber si estamos parados, subiendo escaleras, etc. Bueno, yo creo que nos lo podemos imaginar, pero fijaros, esto me hizo mucha gracia porque... Hace poco vi que incluso eh, esto parece, yo creo que sería merecedor de, del premio Ig Nobel, este que se da, los Nobel paralelos. Porque, porque estos de la Universidad de Pittsburgh, que en todo caso no es cualquier universidad, eh, resulta que demostraron que podían también a través del móvil y, y, y analizando el caminar, podían discriminar gente bebida de no bebida. ¿no? Eh, bueno, en este caso en particular yo no sé muy bien qué aplicación puede tener, por, pero pero en todo caso es posible. A mí lo que me gustaría es ser becario de ese, de ese laboratorio, desde luego. Bien, ¿cómo hemos hecho nosotros la resolución de este problema? Eh, pues lo hemos hecho así, eh, con un modelo mmm, de aprendizaje local, es decir, cada móvil que lleva cada persona eh, aprende localmente a resolver esta tarea, que es una tarea de clasificación de, entre siete digamos categorías distintas en función de las siete actividades que hemos contemplado. Eh, el modelo, que no los datos, son datos personales, se envía a un servidor que usa la información de todos los móviles, los modelos que han aprendido todos los móviles, para construir un modelo global eh, mejor, en este caso a través de un ensamblado de modelos locales, que devuelve a los móviles para que operen con ese nuevo modelo y, por tanto, resuelvan mejor la tarea de discriminación de actividad. Bueno, no quiero entrar en detalles, si después alguien me los pide porque tiene interés, pues estaré encantado de hacerlo, pero nosotros no usamos, eh, a pesar de que la inmensa mayoría de las estrategias de aprendizaje federado usan eh, CNNs, eh, nosotros no lo usamos, creemos que hay muchas aplicaciones donde por cuestiones de coste computacional, por cuestiones de no tener grandes volúmenes de datos sino pequeños, porque las CNN son cajas negras y a veces interesa tener un conocimiento de cómo está operando y por qué da unas soluciones y no otras cada uno de los modelos de aprendizaje sobre los que operamos, porque las CNN exigen una labor de definición de hiperparámetros que complica mucho las cosas, en fin, hay muchas cuestiones por las que puede ser mejor usar otro tipo de modelos de aprendizaje, como pueden ser, pues, eh, Random Forest, como pueden ser, eh, en fin, eh, XGBoost, es decir, o, otras estrategias que no son eh, estrictamente la, o, o las eh, SVMs, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos usado. De hecho, sobre cada móvil hemos usado, o en cada móvil hemos usado, eh, no necesariamente el mismo modelo de aprendizaje automático que en el resto de móviles. Hemos combinado muchos modelos y al final lo que hacemos es un ensamblado, el mejor ensamblado posible para resolver la, la tarea colectivamente. Es más, incluso eh, vamos refinando el modelo ensamblado para que cada vez sea más competente eh, del modo siguiente. En un momento dado... Si eh, lo que ha, el modelo que está aprendiendo localmente un móvil cree que es suficientemente valioso como para mejorar el ensamblado global, lo que hace es que lo somete a, a, al criterio del servidor. El servidor reparte ese modelo, el modelo de ese móvil, entre algunos otros móviles que lo utilizan sobre sus datos para ver en qué medida ese modelo local aprendido por otro móvil puede contribuir a mejorar el modelo ensamblado global. Y si es así, el servidor acaba integrándolo en ese ensamblado para seguir mejorando con el tiempo las prestaciones del modelo global de resolución del problema. O sea que la riqueza, digamos, del aprendizaje colectivo que permite este tipo de estrategias es enorme. ¿no? Bien. Y ya para ir terminando, para daros una idea de los resultados, pues hemos hecho un test con más de 50.000 muestras eh, para las siete clases o actividades a discriminar eh, con 10 usuarios en cinco posiciones distintas del móvil, precisamente intentando replicar la realidad de uso, la normalidad de uso y fijaros, como en este caso es un experimento y no tenemos ningún problema de resolver el problema, si quisiéramos, de modo centralizado, pues lo hemos hecho. Y hemos dicho, bueno, muy bien, suponiendo que agregamos todos estos datos, estas 50.000 muestras, y aplicamos sobre ellas la batería de mejores clasificadores que podemos construir para ver los resultados de, de rendimiento que da, ¿qué tenemos? Bueno, pues... Ahí podéis ver lo que obtuvimos. Los mejores fueron la CNN, claro, esto normalmente es imbatible, sobre todo si tenemos cantidades de datos suficientes, y el XGBoost, que dan, en todo caso, muy parecidos, ¿no? Por encima de 0,9, que es fantástico. Bien, ¿y qué ocurre si en lugar de centralizar todos los datos y resolver el problema sobre los datos centralizados, lo hacemos a través de una estrategia de aprendizaje federado, la que os acabo de comentar, acabo de comentar antes. Pero realmente lo que obtuvimos fueron resultados que no se diferencian mucho, pero eso sí, salvaguardando todos los beneficios que antes he comentado, privacidad de datos, descomposición de la tarea de aprendizaje entre aprendizaje local y global, por tanto descargando al servidor de un enorme consumo eh, de computación, eh, almacenamiento de información, eh, trasiego constante de datos, porque aquí lo que se mueven son los modelos, que son muy pocos datos los que describen a un modelo, sin embargo los datos sobre los que lo, el modelo se construyó son enormes, esto es continuo. ¿no? Entonces, eh, con todas esas ventajas, realmente, como podéis ver, no hemos perdido apenas prestaciones. La figura superior ilustra en esta línea negra lo que ha sido la, la prestación lograda a través del aprendizaje global. Las prestaciones locales son, lógicamente, inferiores y son las representadas en las otras líneas de colores. Pues hemos conseguido un 0,89, es decir, prácticamente lo mismo que habiendo centralizado los datos y ap aplicando una CNN a cañón. ¿De acuerdo? Pero es más, añadimos ruido a cuatro de las fuentes de datos. Recordad que manejamos eh, diez usuarios, pues a, lo, a, a cuatro de los diez. Perdón, aquí, de hecho, no. uno. Me parece que aquí solo usábamos siete, siete de los usuarios, por simplificar. Pero da igual. A una parte de los usuarios, de la señal, de los datos... Eh, sensorizados por los móviles les añadimos ruido artificialmente, ¿De, acuerdo? de tal modo que fijaros, las prestaciones de esos móviles con su aprendizaje local cae drásticamente, pero sin embargo, la del aprendizaje global que es muy tolerante a una baja calidad de señal o de prestaciones locales en una parte de los dispositivos, precisamente por usar una estrategia de ensamblado de aprendizajes locales, pues apenas se ha enterado. Pero es que es más, eh, incluso hicimos sobre la marcha un cambio de posición en el móvil, por tanto, generamos una no estacionalidad en los datos adquiridos por los móviles y a pesar de ello, eh, digamos, el aprendizaje global fue evolucionando de modo que, eh, pasado un, un tiempo, lógicamente más tiempo que en los casos anteriores, pero pasado un tiempo ha conseguido un rendimiento, digamos, eh, que es próximo, está en los órdenes de magnitud de los anteriores. Con lo cual, eh, estamos viendo que este aprendizaje colectivo, en particular en este caso a través de un aprendizaje federado, eh, tiene la ventaja no solo de poder mejorar las prestaciones del aprendizaje local de cualquiera de los dispositivos, sino que es mucho más tolerante al ruido y, además, eh, puede tratar mejor la no estacionalidad o eh, lo que normalmente, pues, en, en estadística eh, hablamos de los modelos no IID, ¿no? O, sea, o si queréis datos heterogéneos, pero no IID significa no independientes y o no... Eh, idénticamente distribuidos, refiriéndome a los datos. ¿no? Y eso es muy interesante, porque esa es la, la vida real. La mayor parte de los problemas van a responder a esta eh, etiqueta, no IID. Y ya para terminar, pero no lo voy a comentar, porque si hay preguntas es lo mejor, ya me dirigiré respondiendo a ellas, pero, eh, claro, precisamente como esto es una estrategia el aprendizaje colectivo y particularmente el aprendizaje federado muy reciente, como os digo, del año 2016, si, si, si hacéis una búsqueda en Google de los cinco eh, artículos con más citas eh, de aprendizaje federado, veréis que, eh, al contrario de lo que suele ser usual, que serían de años atrás los que tienen más citas porque las van acumulando, en este caso son los del 2019, incluso ya algunos del 2020, los que tienen más citas que los del 2016 o 2017 o 2018, que fueron los primeros años de actividad, eh, de investigación y de publicación en este campo. ¿no? Pero bueno, los retos son muchos, muchos, de todo tipo. Nosotros, en particular, y ya con esto sí que definitivamente acabo, nos estamos centrando fundamentalmente en dos, eh, o en tres. Uno, el usar no solo el modelo CNN, sino otros modelos en lo que se llama el Light Federated Learning, al contrario del Deep Federated Learning. Dos, el manejar la no estacionalidad en los datos asociados a, a las fuentes de datos o a los dispositivos, en definitiva. Y tres, eh, la heterogeneidad de esos datos, es decir, el tratar con eh, situaciones o problemas no IID. Y después, mmm, tener aplicaciones no solo para móviles, sino también para robótica, que es un campo de, de creciente interés, no solo por la robótica o no tanto. ...por la robótica industrial, sino por la robótica de servicios y particularmente la robótica personal. Los robots en nuestras casas cada vez son más frecuentes y en nuestras vidas lo van a ser cada vez más. Bueno, lo siento, me, me he extendido un poco más y me da rabia porque sobre todo os comenté que tenía limitaciones y que a las 10 como muy tarde... Eh, tengo que desconectarme por otro compromiso y, y, y os he robado el tiempo que seguro que es inter, tan interesante como el mío de poder opinar o, o preguntar. Pero bueno, los minutos que quedan y si no, eh, por favor, a través de mi correo electrónico eh, estaré encantadísimo de, de poder interaccionar con vosotros o tener una videoconferencia si, si lo consideráis necesario. Pues muchísimas gracias a Senen por eh, la conferencia. Eso ya como tú quieras. De momento en el chat hay dos preguntas, así que como te encuentres, como si quieras responder ahora o si no se ponen en contacto. Con sí, tíos, pues vamos teniendo. a verlas. Sí, sí, sí puedo responder. Si no puedo ahora, por tiempo o por desconocerlas, que también puede ser, claro, os lo diré francamente. Pero si puedo, claro que lo haré. Voy a dejar de compartir pantalla. Pues te leo unas de Alejandro Vías: dice, los sistemas de rastreo COVID deberían poder dar alertas de contactos pasados, ¿no? porque puede que el contacto se haya producido antes del diagnóstico positivo. ¿Esto se debería alertar a todos los que han estado en contacto con el positivo X días antes? Si es así, ¿el sistema debería almacenar la información de proximidad de X días atrás? Sí, muy buena pregunta. Sí, es que lo hacen, efectivamente. Tiene toda la razón del mundo. Y lo hacen, tanto el centralizado como el descentralizado. ¿Qué ocurre en el descentralizado? Que mi móvil guarda... En una ventana temporal suficiente, pues, imaginemos 14 días, todos los tokens, todas las etiquetas que los móviles en, los que, en cuya proximidad ha estado mi móvil le han enviado. Entonces los almacena, a partir de ahí los borra, pero esa ventana temporal hacia atrás de tamaño suficiente está absolutamente recogida en mi móvil eh, para poder, en definitiva, comparar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mi móvil va a la base, al sistema centralizado y lee que un token está asociado a una persona que acaba de dar contagio, ¿qué hace mi móvil? Mira en su histórico, de los últimos 14 días, si ese token está allí. ¡Ah, está! Entonces calcula, a través de un algoritmo, eh, la, eh, digamos, la, la vamos a llamarle probabilidad, de contagio que yo tengo y para que actúe en consecuencia. Si el sistema es centralizado, esto se hace no en mi móvil, sino que esos tokens eh, y toda la información de los contactos estará en el sistema centralizado convenientemente anonimizada, insisto en ello, centralizado no significa que allí figure mi nombre asociado a mi número de teléfono y todas las personas y nombres con las que he estado, pero ya se resuelve todo esto a nivel del servidor, ¿de acuerdo? Pero sí, tiene toda la razón. La, de hecho, la aplicación eh, Situm COVID eh, hace lo mismo. Lo que pasa es que Situn tiene una diferencia, pero solo se usa en entornos laborales, claro, donde esto es posible. Y es que Situm sí eh, identifica los móviles y además eh, geolocaliza esos móviles, cosa que la aplicación, las apps de rastreo no geolocalizan, ¿eh? Solo saben la proximidad relativa, pero no la ubicación espacial de las personas. Por tanto, hay otro nivel más de privacidad muy claro. Bueno, muchísimas gracias, N No sé si hay dos preguntas más, pero creo que no te va a dar tiempo. por tanto a ver, diría... Vamos a ver, que aún, aún quedan unos minutos. Es que me... <risa> Vale, vale no que... intentar por lo menos contestarla. <risa> Carla Romero dice, se aplica aprendizaje federado en el caso de Google Translate cuando mejoramos manualmente la traducción que ha hecho, es decir, todo lo que vamos añadiendo a los usuarios manualmente, finalmente ayuda a mejorar ese aprendizaje federado. No sé si se está aplicando en este momento, pero sin duda se podría aplicar. Es una uh, otro de las aplicaciones evidentes. Yo puedo estar <coughs> Imaginemos, eh, a ver, cuando hago las traducciones, por ejemplo, uso Google Translator y corrijo o uso DeepL y corrijo, ahí no hay tanto problema porque yo mismo estoy permitiendo que mi interacción quede recogida por los servidores de DeepL y, y de Google. Por tanto, no hay eh, por qué hacer un aprendizaje federado Salvo por unas cuestiones eh, que ya no son de privacidad. Podrían ser de descentralización, digamos, de los costes computacionales o de reducción del trasiego de información. Pero no suele ser. O sea, que desde ese punto de vista no habría problema. Otra cosa es que yo esté usando, por ejemplo, eh, una aplicación que mmm, no quiero declarar las modificaciones que yo hago a un texto traducido que me avanza un traductor automático. Y no quiero devolverle una corrección, sino que me la quiero quedar, pero la corrijo. Y entonces, en ese caso, lo que puedo no tener inconveniente es de, efectivamente, trasladar mejoras en un modelo de traducción local que voy refinando yo con mi propia interacción con él. Y efectivamente, eh, sin duda, podrían ser millones de personas contribuyendo a mejorar la competencia de ese traductor. Y hay una última pregunta que nos dice, te dará tiempo. Daniel Barres, sí, sobre los algoritmos presentados, ¿crees que una red neuronal recurrente del tipo LSTM, Long Short Term Memory, por ejemplo, puede conseguir mejores resultados que una CNN? A ver, va a depender de la tarea. No tanto de que el aprendizaje sea colectivo o federado en particular o no. No, no tiene que ver. Fijaros, lo único que hace, que masivamente, se si usen las CNNs o variantes, ¿eh? Eh, en el aprendizaje federado es precisamente por lo fácil que es hacer el proceso de agregación, si lo hacemos, como he dicho, a través de los pesos de arquitecturas que son comunes en los distintos dispositivos locales. Ese es, ese es el gran valor. No, no, bueno, y después, que un, si tienes muchos datos, tienes tiempo y no tienes eh, otros inconvenientes derivados del uso de estas arquitecturas masivamente conectadas, eh, de computación neuronal masivamente conectadas, pues fantástico. Pero no suele ser el caso en muchas de las aplicaciones. ¿no? Entonces, por volver a decir lo que he dicho, es decir, eh, una LSTM pues tendrá mejores prestaciones o no que otro tipo de modelo de computación neuronal en función de las peculiaridades del problema que estoy abordando y no tanto de que sea Aprendizaje Federado, ¿no? Y ahora sí que os, lo, os tengo que dejar, pero tenéis mi correo y por favor usadlo y os agradezco mucho la invitación, eh, que me escuchéis, en, en los tiempos que corren que escuchen a uno, <risa> aunque sean 2D, es muy de agradecer y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda eh, adicional que os pueda surgir ¿no? o alguna otra cosa en la que yo pueda ser de utilidad, ¿vale? Muchas gracias Muchísimas gracias, Enén Hasta la próxima, gracias, gracias Venga, Enén. cuidaros mucho Salud gracias. Gracias. hasta luego, hasta luego. Chao.